Los efectos del alcohol son coger mujer fea, pelear con todo el mundo y creerse millonario. Ese es un chiste que parece realidad. Bueno, eh, quiero decirte que siempre debes estar de estado de ánimo bueno. Cada vez que llegues a algún lugar, saluda con hola, todo bien. Por lo menos si llegas a algún lugar, puedes decir, hola, buenos días, todo bien. Claro, eso es bueno porque eso demuestra educación. Pero bien, después de eso no hay que hablar más porque ignorar a las personas no es malo. Eso es bueno porque así... No se está quitando tiempo, ni se está perdiendo tiempo en cuestiones que no son necesarias realizar, ¿entiendes? Entonces quédate tranquilo, no pierdas tiempo ni le hagas perder tiempo a los demás. No los saluden, ni los busques, ni los veas, solo ignóralos, ¿ok? Dale pues. Estar siempre resongando y murmurando es una cosa fea es algo que no debe ser hecho. Por eso es mejor evitar evitar evitar ignorando a los demás. Sí, solo utilizando la una regla de conducta de cordialidad. Simplemente, hola, ¿qué tal? Todo bien. Buenos días. Ya no hables más. No importa, chicos es que tienes que evitar para no entrar en conflicto con las personas porque la gente es llena de peos y tienen problemas y no lo saben manejar y entonces quieren contaminarlo a uno con su rabia eso no está bien entonces tienes que ignorarlo para no perder tiempo tú ni hacerle perder tiempo a ellos entonces ignóralos porque ignorar a las personas es bueno solo utilizar normas de conducta lo lo necesario ok solamente un hola todo bien hola todo bien hasta luego hola todo bien hasta luego hola todo bien hasta luego hola todo bien hasta luego no le pare bola vale no te has dado cuenta que cuando la gente percibe que te está incomodando ellos se vuelven más activos a echar vaina entonces no les hagas saber que te están incomodando, vive tu vida tranquilo, sé feliz y está más feliz, celebra y cuestión así, esas personas que quieren incomodarte cuando vean que no te causa efecto su pataleo, se quedarán quietas, porque así pasó con Mara, el personaje maligno en la historia de, de Buda, Mara empezó a incomodar a Buda y Buda no le paraba bola y entonces después de tanto intentar Mara murió por intentar y fallar todos sus intentos en hacer incomodar a Buda entonces tenlo presente si alguien te está molestando tranquilo no le pare bola y él se va a cansar solo y se va a rechar y se joderá él mismo ok tranquilo un besito la manera allí es ir rasguñando de a poco no te vas a volver loco la idea es avanzar lento pero seguro igual hay riesgo de perder siempre pero la idea es evitar exponerse al riesgo es más esa cuenta no la creaste para apostar ok la creaste fue para ver los partidos en vivo, ¿entiendes? Tranquilo. Entonces quédate quieto, ¿vale? Y bueno, si vas ganando unos centavos ahí, los tienes ahí. ¿Qué importa? Pues, conchale. Lo importante es uno disfrutar de los partidos, ¿entiendes? Y ser feliz, estar tranquilo y no andar pensando marisqueras, andar pensando vainas malas, nada de eso. Sino estar tranquilo teniendo su fe en Dios y amándose, ok. No te molestes por nada, chico. Mejor, es lo que pasa. Y siempre tú tienes capacidades para desarrollar y vencer toda adversidad. Porque lo primero es que estás con Dios y estás tranquilo, ok. No vas a entrar en disturbios ni nada de eso. Lo máximo que puedes hacer es bendecir a los otros ignorándolos, esa es una bendición, la mejor bendición que puedes ofrecerle a las otras personas así no le quitas tiempo así no le obstruyes nada así lo dejas tranquilo para que resuelvan y hagan su marisquera eh, no puedes dar a entender que te están dañando si no actuar debajo de cuerda por la espalda y traicionarlos destruirlos ok joderlos siempre está bien pero asume tus responsabilidades previniendo las consecuencias negativas está bien ok mira sao pablo fútbol club tus problemas son tuyos a mí no me interesan ok Tienes ese, ese portero malísimo que no sirve para nada, ¿ok? ¿Ok? No sirve para nada, ¿ok? Ese portero es malo, ¿ok? Tienes que cambiarlo. Si no tienes dinero para fichar buenos jugadores, entonces vete para una división inferior, ¿ok? Es mejor ver si avale y listo. Gracias. A mí me gusta mucho escuchar tu voz porque me motiva a ser mejor persona, a realizar las cosas con más calma, con más tranquilidad, con más cuidado, delicadeza. Wow, te agradezco que me hables esas cosas que son recomendaciones buenas para orientarlo a uno hacia una mejor posición. Gracias, ok, chao, nos vemos.